Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En esta ocasión tengo este sonopow R2 que mide lo consumo de la casa. Si, sí, donde lo pongas, tiene una limitación de 16A. Pero yo quiero ponerlo en el cuadro de mi casa porque lo vi de un youtuber que me gusta. Y dejaré por ahí arriba el video donde él, bueno, creo que dejaré una lista o el video, uno de los videos, porque él hace varios. Porque en su caso, él no puede conseguir este transformador que tiene una relación de 50. Enfoca. 55 es sí. 10-1 la relación para poder intercambiarlo para resistencia interna Él hace las pruebas para que, ver cuál resistencia necesita Pero también tengo otra resistencia eh, SMD de este tamaño Porque son es las que tiene internamente este Sonopow adentro para usarse Esta es la, también la, la versión vieja por eso hice prueba Porque era para probarlo con esto Pero podía, podía hacerlo con... Con una versión más nueva, que también me voy a comprar, pero ya está la estoy usando en la mesa, creo que ya está instalada, no me recuerdo ahora mismo, si le, no, no la instalé Entonces, ahora voy a conectar eso el Sonopo para ver que esté funcionando bien Y vuelvo Entonces, aquí ya lo tengo me es decir, con este celular Parece que la aplicación tiene problemas, porque no puede manejar que una misma cuenta esté en dos celulares Si no solamente lo permiten, bueno, entonces tendré que en ese celular que estoy grabando Hacerme otra cuenta secundaria porque si no vieron, o lo pasé ya, o lo estaré pasando todavía Y si solamente se conectó con ese celular, con este medio problema Porque la cuenta estaba en los celular Entonces cada vez que intentaba entrar en cualquiera de los celulares con la cuenta Me lo tomaba en la otra la cuenta Le tengo que hacer una nueva Pero ya está instalado aquí siento que sí, está conectado No se ve, no se nota mucho ahí, ahí. Está conectado, pide una actualización Entonces Vamos aquí Aquí o Se da Actualizar, entonces lo voy a actualizar Después que se de actualice, ¿qué lo que voy a hacer? Así ah, abrirlo, quitarle relay, la resistencia y poner una de 100. No, tengo que ver también si funciona bien el consumo. Tengo que buscar un toma corriente antes de. Pero, en fin, relay, quitarle, cambiar resistencia después de eso. En lo que se actualiza. Bueno, ha pasado tiempo. Mi familia se ponía a hablar por la mañana. Ahora mismo tengo. Esto conectado que es a ver la potencia. ¿Dónde es que lo marco? Estoy ciego, no lo veo. Uh... Es 500 watts, pero no no no lo veo en la placa de estado. En fin, ah, mira. Queda chiquitito ahí. La potencia que la para en el piso es un calentador he encendido. Esto vamos a la aplicación. Oh, ya se actualizó, está funcionando. Entonces, si lo prendo, Vamos a prenderlo ahí. A ver, que se enciende el calentador. Está funcionando. 200, 300 watts. necesitan si están calentando la resistencia. ten y los enterador. También tiene su nombre ya. Y sé que se, se conectó con él, es el dispositivo y todo eso. Entonces ahí va bien. No sé si usar el otro medidor mío. Pero ustedes no lo van a ver porque está... Ahí está este en el toma corriente. Que está en la pared. Voy a buscarlo ahora. Me refiero a este. Para contratar la medición, A ver si está midiendo bien. Pero ustedes no lo van a poder ver porque... No tengo unas regletas aquí en la mesa. Si tengo una, allá, pero es para la computadora y, mi, y la segunda pantalla y las luces. Pero no por usar la parte de eso para otra cosa. Entonces ya lo puse. Vamos a... Y ver el consumo. Aunque okay, aquí dice 600... ¿Cómo dice 600? W? Ok, quitando 199. Bueno, me puede ser que está, te, estaba viendo mal. Ok, se actualice. Ah, la silencio está también calentó, por eso fue que subió tan alto, tan rápido. Vamos a ver qué se es Ok, siento... Bueno, hay una diferencia de 10 watts, pero... Sí, ¿no hay una diferencia de 10 watts. Creo que voy a poner una foto. Voy a ver, unos minutos a que suba y vuelvo. Entonces, no es quise esperar mucho. Ya la tal está el solamente puesto Que no sé de cuánta diferencia. Tengo una pistola de calor. De... Ahí está. Y si consume 22 amperios. Pero no es, decir, es de, mi, de 1500, Uah, pero no, no me lo dice, pues pon... no veo En fin, lo voy a encender Ay, se está cayendo Todos los cables tiran hacia, hacia, hacia fuera de la pantalla Eso, dice 300, y aquí hay. en la medida dice 413 Y si lo enciendo, creo que va a ser máxima potencia directamente No, está en baja potencia, 500 me está consumiendo todo lo que puede consumir ok ahí sí más o menos unos 60 de diferencia entonces lo que me está haciendo el medidor y lo que dice el son entonces si lo apago se si apagó el calentador debería bajar a cero pero no ha bajado el medidor me dice 0.8 creo que está consumiendo esto ok ahora sí lo apago entonces si lo prendo solamente estoy prendiendo el entonces el calentador, ahora sí, el calentador consume de pico de entrada mucho más Si sí, hay como unos 60W de diferencia entre el medidor y el dispositivo Vamos a apagar esto que okay. los cables se están calentando Bueno entonces, ahora lo voy a abrir, voy a soldar la resistencia Sé que tengo unos 10W de imagen de error, tengo que verlo, voy a ello Sí, ya, que dije, ya que tengo un amperímetro, vamos a ver cuál es que, de los tres Para pues cuando no sé exactamente cuál es el factor de error Entonces, no van a poder ver el, el tercero Solamente se lo va a poder decir, entonces les voy a dar para ver cuánto me dicen Aquí dice, a 12.50, 40 Y aquí y en este dice, 15, bueno, 14.98 Este está más alto entre este y el tercero Hay unos 60, 60 mA Entre este y este hay unos 20 y algo Es como la, la medida media Que me dando entre este y el otro La medida de, de, de sonó Entonces está más o menos bien Entonces esto es un dato para contrastar Cuando cambia resistencia Entonces ya hice algunas cosas Lo que estaban hablando por ahí No quería interrumpir El Jank cuando lo quité no me fijé Y como es una chapita de de cobre se me dañ... si se dañó no puedo saber de qué resistencia hay voy a poner una de un millón si se llega a ver la cámara enfoca Ay, no sé si es decir, busqué de las resistencias que tenía, tengo la de un millón la de 10 y la de 100 voy a probar con un millón también, cogí una de estas resistencias de todo diodo que tengo, que son de 5 ampel creo que son, 10 diría algo así tiene unos uno alambres caliente Quité el Relay Entonces, voy a poner, y ya lo hice Tengo que, eh, cuando lo conecte ahora en la aplicación, decirle que siempre se mantenga encendido cuando se conecta Para que, así, no me... como quito el Relay, ya no, tiene, ya no se va a apagar Siempre va a estar midiendo bueno, Siempre va a estar pasando corriente Por el JAN Chun, yang el medidor de la resistencia de de corriente. No sé cómo decir Entonces, lo daré todo aquí. No hay que. Si me gusta que quede bien la cosa. No puedo perder mucho porque. Se fue para la resistencia. Entonces, ahora. Tengo resistencia de un millón. Esto aquí esto lo tapo por seguridad conectamos todo vamos a esto para medir baja potencia a ver si está bien no bombilla necesito entonces ya encontré una bombilla tengo tenía otra un defecto, efecto que arreglarla entonces ahora con conecto y directamente esto tengo que decirle que este, que funcione y la aplicación cambia para que siempre encienda tiene que tener la señal para que funcione poner algo Para que la cámara no... Voy a dejar que se conecte Así que se conecte y vuelvo Entonces, problemas tras otros, no se conectaba Tuve que reiniciar internet este, este celular se quedó sin carga con el que estoy grabando Pero en fin, entonces, no hay nada conectado Y lo primero que tengo que avisar No hay ningún... ninguna carga Inducida por el sensor que está mal Entonces... Vamos a no, 10 amperes. Y vamos a dejar en el T10. Ponemos aquí la entrada. ¿Por qué no mides? Ah, porque tengo en 10 amperes. La pongo en 2 entonces. También está midiendo bien la potencia de la red. 0.02 Bien, entonces ahí está bien. Entonces vamos a probar esta que es de... dice? Oh, 6 watts. Esperemos que la potencia se actualice. 0.06 amperes. 7. 0.5 watts bueno, y este me dice 7 watts está, bueno, tiene 50.000 A, pero para ponerse que a que va a tiene que manejar después no es nada, entonces ponemos la otra bombilla, estos son 7, 78 no, 7, 8 A, aquí me dice 11, 9 watts 8.5, pero aquí tengo una diferencia... mucho más grande entonces... voy a poner lo que consuma más para ver si está bien, si está mal y vuelvo así me estaba midiendo mal el sonido porque no, no, no, no solde bien la resistencia quedó un poquito levantado y hacía contacto pero no, no, no todo entonces para eso, está bien cero voy a prender el calentador para calentar me estaba midiendo, ahorita me estaba midiendo eh, 1.25 Ampere de repente y yo, ¿por qué? Porque la red estaba siendo alta, porque no estaba conectado 500, si... Sí, bueno, está muy exacta ahora 511, 514, 14 Están actualizando muy a la par Es decir, este, este, y el medidor de aquí Ahí tengo la línea de 0.1 Entonces, se está funcionando bien Bajo 25 Excelente si entendemos este vamos a ver chicha unos segundos 700 ahí exacto ok conectemos esto solamente para probar y ahora eh, estaba mientras tenía todo ese problemas me puse a ver el video entonces ahora tengo que medir esto si no sabía cómo hacerlo así que estoy viendo el video y todo entonces ahora lo que tengo es Está roscado de una forma rara, entonces estoy usando unas chapas que venían con el mismo transformador A través de... Tengo mucho cableado y no creo que lo cable para esto Entonces solamente en la salida, del sonido lo tengo atravesando un cable Y lo tengo, es, es decir, cerrado por medio del tester para ver cuánto Es decir, la relación es 50, es decir, 10-1 Si pasa por el primario, eh, ¿cuánto? 5 amper por el secundario me debe estar pasando 1 Entonces tengo que ver la aplicación porque... Entonces ahora voy a tomar una captura de pantalla y ver la relación para ver si todo está bien. Ha pasado tiempo desde la última toma. Me está validando mucho. Se lo puedo hacer más fácil mentalmente. Si sí, tengo aquí uno, una, una relación 10 a 1 y tengo un JAN un que es de un, de, una, de un ON. Entonces si yo pongo JAN de 10 me va a estar multiplicando por el 10. Todo lo que esté pensando Entonces Si aquí tengo una relación 10-1 Cuando me mete dando eh, 1 Ampere En la entrada Me está dando 5 Entonces Esto me va a medir 10 Ampere Que está mal Entonces sería, sería entre 5 Así Lo voy a probar primero Con el de 1 Y voy a ver Cuánto es el error Que está dando Entonces tengo otro cable Este cable va a ser El de la entrada Que voy a usar Y este cable Solo que va a estar conectado A esto También en ese tiempo Lo abrí Porque existe se soltó, estaba, estaba pegado con silicona de un lado de esa silico, silicona caliente y le metí foami o goma eva como sea que lo llamen en, en sus países entonces ahora voy a ponerle estos conectores porque me gusta y que se ve ¿no es el cable elegante y fácil de poner aquí en estos conectores como este que es el que lo estaba usando para conectarlo voy a ver cuál es cuál es el tamaño para ponerlo y aquí no sé qué usar porque estos son solamente tornillos. tornillo No es como si hubiera algo Para o sea, que dentro del cable Tienes que hacer de eso de lo que son en B Voy a ver si tengo Porque no lo he encontrado Y creo que sí, hay donde hay un sitio ahora Voy a buscarlo y sigo Ahora Ok, ya lo hice el cable Se me dio mucho tiro, mucho problema Estos son unos conectores Son unos conectores de esto. Que no, no tengo de los otros, pensé que tenía que use esto Los rompí al medio Y hice una adaptador Y los otros son estos Los usé sí para aquí Entonces tengo aquí Esto va a estar conectado de la siguiente manera La entrada, ¿dónde está el destornillador? ¿A dónde fue ahora? Ok El positivo de la entrada Va a estar ahí El positivo de la salida Va a estar en este blanco Y el negativo como se está suelto, es un lío. No lo busquamos nunca de ahí. Se va a quedar. Entonces. La salida. Aquí. Y por seguridad, porque aquí. Ya. Terminado por fin. Entonces. Aquí. a la salida. Debería alimentar esto. De aquel lado. Pero no encuentro otro conector como este. Sí. Voy a tener que alimentar desde aquí. Voy a ver si lo encuentro, vengo ahora. Ok, aquí tengo un lío de cable. Voy a intentar explicarlo. Este cable blanco va a llegar el voltaje. Pasa por el medidor. Del medidor tiene el, el, pot eh, el potencial y pasa por aquí. El, ne el neutro pasa por aquí. Va a pasar por el toma corriente. El toma corriente va. De aquí sale para el calentador de 500W, y de aquí sale para alimentar el Sonow que sale, está teniendo un de cable que está aquí, que está conectado con esto del medidor tengo que ver si el, el potencial, tengo que coger uno de los tester y ponerlo en la función para saber cuál es el potencial y cuál es el neutro que es esta, Desde este test que lo puedo hacer entonces ve si el potencial, si el potencial está midiendo bien entonces ve la aplicación, Déjame conectarlo, vengo ahora aquí como todo explota, vamos ok, encendió, encendió el calentador, nada no ha explotado todo va bien mm, Metando No, esto son es amperaje Voy a cambiar esto son... El voltaje esto Está bien medio porque no pasa por el medio. 3.7 amperes Va muy bien Entonces Eh... ¿Dónde está el... la pinza? ¿Qué te pasa por encima de eso? Ok, el potencial pasa por aquí aquí no pasa ET. Ok Estoy teniendo una entre comillas décima parte porque la relación del transformador no es 1-10 sino 12-10, 12-1 do, Si necesitaría una vuelta y media en el primario para que lo mida bien no, la resistencia que estaban en cambio tendría que ser de 12 ohms por ahí Pero es que tengo de 10, entonces voy a poner una de 10 y vengo a dar para probar bueno, se si me pelea la resistencia y tuve que buscarla porque no quería gastar más entonces ahora la cambio y estoy usando una de 10 entonces, vamos a pegar esto aquí. Y en teoría, debería estar multiplicando por 10. La potencia que da el relay. El, el, el transformador de corriente. Bueno, todo da más abajo. Pero está ese pequeño error de que le faltan 2 ohms y no sé cómo, es decir, cómo hacer que lo tenga. Me monta todo como estaba y vuelvo. Entonces ya está todo. Se me agarró con la silla. Conecto, aparecen de aquello. Sí, encendió Y esta consumiendo es 400, aquí me 450. Está un error de 50. Hay 20 w pero bueno, 22 watts de error. Si los 11, si los dos once que le falta al Chan, para funcionar bien. Entonces, si sí. vamos a apagarlo, ya me conecta el otro. Ah, necesito algo, porque el peso me... Ok, entonces... el delgandote Aquí me hice 400 Sí, y si está comiendo 6 ampeles, aquí me hice 4 Y... Dame... Busco otro medidor Y ver... He vuelto... a poner los, Aquí, en el mismo... Local, entonces, todavía está bien, 120, el voltaje está más o menos bien. O sea, ahí está la potencia más bajita, 18 aquí hay 100 mA de error, la potencia, 11 dice, entonces, el, esto y es el más correcto que este. Exacto, segunda velocidad aquí 6.56. Recordemos que este es True RMS 5. Mmm, aquí me dice 6. Y si sí. ahora este y ese están más acordes que este, está a potencia máxima 11, 10, 10. Ahora volvió a ser exacto con eso. El... No, no, no aquí no entiendo por qué el error porque el meta midiendo correctamente 6 y el meta midiendo 5 pero vamos a ver si hay 60W de este a eso diferencia pues el amperaje casi, bueno pero si, sí, está 10, 10, bueno 100mA de error hay entre uno y otro que 100mA, yo haga muy por bueno Tenemos el otro adaptar los dos dando 14.7. Muy bien. Si sí, el error es menor mientras más potencia está consumiendo el voltaje exacto. Entonces, el, el, error, el error del amperaje es este. Porque el, este medidor y este amperaje me lo está viendo muy muy parecido. Así que esto lo vamos por bueno con este medidor. Solamente faltaría instalarlo, pero están haciendo una cosa y no puedo ir a los breakers a bajarlo entonces lo instalaré en la noche o mañana no sé si termina ahora el vídeo o después bueno si lo termina aquí esto es todo gracias por ver el vídeo y adiós si no aparecer una toma instalando en la vara y todo eso bye